¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo episodio de Subnautica en el cual vamos a estar intentando conseguir el traje anti -radiación. Así que nada chicos, os recuerdo que os podéis suscribir si todavía no sois parte de la familia de los monstruitos y que podéis seguir la serie a través de Twitch donde la vamos a estar jugando en directo Así que nada chicos, os dejo por donde íbamos ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! eso qué ¿Eso qué Vale, los pescados estos que parecen peces de espada, me parece. Eh, son su hábitat esa entonces, ¿no? Tengo que tener un montón de cuidado al meterme. Me pueden reventar. La aurora, ¿eh? Se parece a la nave nueva esta que pusieron en la Mongas. Bueno, más bien, eh, la Mongas se parece a la nave de la aurora del. del Subnautica, ¿no? ¿No le da así como un parecido a, a la nave? ¿Eso qué es? ¿Lo que hay ahí? Voy a echar un vistazo, chicos Ya que he visto ahí Como una especie de De algo flotando Vale, un momento Creo que es una piedra, ¿no? Creo que sí, que es una piedra Sí, es una, un coral Que hay aquí en mitad Vale eh, Vale Vamos a buscar Esto Palmeras azul Debería de buscar la piedra, ya os digo, ¿eh? El plomo que estábamos buscando antes Que ya os digo, ¿eh? Salen muy pocas piedras Vamos a no sé que en estas profundidades no salgan casi nada Pero... De momento no estoy viendo... Apenas roca. ¿Será que estoy acostumbrado también al Minecraft? <risa> en el sentido de que hay, hay un montón de piedras Pero bueno Son difíciles de ver algunas veces, ¿eh? Las piedras, a lo mejor, también por eso no, no me las llevo todas. Esto es el Minecraft 2. <risas> Minecraft 2. En el agua. Bueno, yo me acuerdo que cuando salió Subnautica fue un revuelo en plan... Wow, un juego de supervivencia en el agua donde antes no se había visto realmente. Y estaba bastante guay, ¿eh? Ya os digo. Y lo tengo ahí desde hace tiempo. Tengo pescaditos para... Acá? Aquí está, vale. Eh, lo tengo ahí desde hace bastante tiempo realmente En la biblioteca de Steam Y lo iba a subir el año pasado Pero como no he tenido tampoco mucho tiempo Por las prácticas, estos dos últimos meses y todo el rollo Pues ya, pues vamos a empezar el añito pues, Subiendo algunos juegos así de supervivencia eh, Londar, Subnautica, cositas de estas Que están bastante guay Los juegos estos Y algunos más tipo arcade, ¿eh? rollo supervivencia también que tengo, ya sabéis que a mí me encantan los juegos de supervivencia, la verdad, pero bueno que también hay de otros tipos de juegos, ¿eh? no solamente supervivencia y ya está, algunos así de terror también tengo preparados aunque algunas veces no gustan tanto los juegos de terror, lo único que a mí sí, sí me gustan bastante, la verdad, y no sé, no me dan tanto miedo, será que también sé cómo se hace, o sea, como yo he estudiado audiovisuales, de cómo se hacen los efectos de rollo, no me dan tanto impresión. No en el sentido de los efectos de los juegos, ya te digo, yo eso no entiendo, no tengo ni idea de cómo se hace un videojuego. Pero sí cómo se hace una película, por ejemplo. Esto que le eché. Vale, eh, no me gusta el túnel este, no me voy a meter ahí. No tiene buena pinta. De momento, eso caca. Y lo que sí que quiero mirar es si he conseguido... No, lo que estoy buscando Vale Ok Me hace falta el plomo Porque si no, no, no puedo Yo tengo un pequeño arsenal de juegos Que ni uso casi Exactamente A mí, mira, me dan juego No sé si jugáis mucho vosotros en PC, ¿vale? Pero si jugáis en PC Yo os recomiendo eh, que tengáis el, la, lo del Epic, ¿vale? En plan, el, el launcher de Epic Y que ahí pues vayáis pillando algunos juegos que otros Que si tenéis el Amazon Prime ¿Vale? Pues aparte de aprovechar las suscripciones aquí en Twitch También aprovechad eh... Mira, cobre, perfecto Que diga plomo eh, Aprovechad también y descargaros la aplicación de Amazon Games. Porque ahí os van a dar también un montón de videojuegos. Aparte de, a lo mejor, si tú tienes ya un juego. Y, y te van a dar también contenido y todo rollo. Eso solamente con la suscripción de, del premio, ¿eh? Sin meterte aquí en Twitch ni nada. Independientemente, ¿eh? A no ser... Que tengas unas ganas tremendas de, de jugar un título Y te lo compres al momento Pero ya te digo, te va a salir el triple O el cuatriple de caro Pero bueno Vale, me voy a quedar sin el cobre este, ¿o qué pasa? A ver, un momento Vale, he tirado ahí algo, me parece Me lío un montón con el tabulador y no sé si he tirado ahí algo ¿eh? ¿He tirado ahí algo? Pues si he tirado ahí algo Creo que sí que he tirado algo ¿eh? Eh... Vale, viene un pescado, vámonos para arriba Que no me fío Pero aquí vendremos ya, ¿eh? Porque esto es el territorio ya del Leviatán Y vendremos, ¿vale? No, me muero, me muero no pasa nada. No, no, no, no. Pierdes el inventario prácticamente, no? Cuando, cuando muere, ya os digo. Vale. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These all terrorist ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take More than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's gonna have us blowing our credits, running errands for Altera. Okay, pues vamos a mirar a ver dónde nos han puesto esta vez el punto. Yo no sé si tengo que ir a algún lado, pero no me he enterado muy bien. Eh, Pero creo que no. Voy a mirar también lo que me han pedido. Vale, no me voy a curar. Un momentito. A ver, aquí. Los kits los kit de cableados con base de plata eh, son utilizados como componentes. Me hace falta eh, de conseguir un, uno de plomo más para poder hacerme el traje e ir hacia aquí. ¿Vale? Entonces. Voy a mirar un momento qué es lo que me hacía falta en sí. Y me gustaría de ir a los de la Aurora, la verdad. Vale, la brújula... Vale... Efectivamente, me hace falta uno más de plomo, que es lo que vamos ir a conseguir. Y ya de paso, pues, algún pescadito más, ¿vale? Porque me he quedado sin, sin agua, prácticamente. Un momentito. Pues eso, a ver. La brújula también me haría falta, pero vamos, la brújula no tengo prisa todavía en hacérmela. Vale, estaba... Aurora. hacia Hacia allí, me parece que era donde tenía mayormente los pescados estos raros. Pues vamos a ir intentando conseguir el plomo que me hace falta Para llegarnos a lo de la aurora Y ahora pues... Los pescados también que me hacen falta, ¿ok? Son estos, ¿no? Sí, son estos ¡En pescadito Y ya, pues echamos para allí un vistazo en lo de la aurora Y a ver si nos salta alguna misión o lo que sea Que de hecho me ha dicho algo en plan de alguna misión. Pero es que no me he dado cuenta muy bien lo, lo que me ha dicho, chicos. Vale, tengo más piedrecitas. Perfecto. Ok. Sí me haría falta la brújula pero bueno, que sí que no es importante ahora mismo realmente. Vale, tengo que... Me muero. Vale, por ahí no puedo tirar. Es para el otro lado entonces. Vale, tengo aquí otra cápsula. Así que la vamos a, a coger. Y, y es que allí para allá no puedo ir más, ¿eh? Porque hasta que no tengan el traje. GG. Ya os digo. Bastante de, de, relajante el juego, la verdad. En el sentido de que va muy tranquilito. No te exigen misiones así, en plan. Lo tienes que hacer ya. Y como no lo hagas ya. Mmm, Explota el ordenador, ¿sabes? <risa> Ay. Porque si no, vamos Supongo que si lo pones en plan En otro modo, pues será Más rollo o, o lo que sea, ¿no? En plan, en el modo creativo tiene que ser una pasada En el sentido de hacer De tus construcciones aquí súper chulas Y... me estoy metiendo Más a las profundidades, pero es porque Quiero encontrar el cobre ese, ¿eh? Bueno, el, el plomo, que diga. Radiación, no puedo seguir avanzando, vale No puedo escanear Tengo que escanear eso, en verdad Me voy a morir Por escanear Pero no pasa nada, gente Vamos a perder cuatro tonterías ya Mientras no perdamos el plomo, me da igual lo que perdamos Vale Uf, uf Territorio peligroso Vamos para arriba Para arriba, para arriba Vale Vale, vale, vale Como para haberme quedado ahí La linterna Me hace falta vidrio Y una batería Creo Que me la podría hacer, ¿eh? Creo que me la podría hacer Y yo creo que lo Lo mejor que Que vamos a poder hacer Porque si no No se va a ver un pijo Y Y vamos a ir mal, ¿eh? Como no me haga una linterna Ya os digo Perfecto Ven Chulo Pescado Ahora Que eso yo creo que cuando me haga mi casa Serán un bioma así Que lo tenga casi de todo Vale la... Que no esté muy lejos de, de las cosas Creo que tengo el inventario lleno, no? A ver, un momento Sí, efectivamente, tengo el inventario lleno, vale Pues nada, no, nos vamos a ir hacia la balsa Vamos a mirar, a ver si me puedo hacer Eh... La, la, la linterna y el traje, ¿vale? Y vamos a ir a ver si podemos ir a la, a la aurora eh, Vale, aquí tengo para hacerme eso Voy a mirar donde tenía lo de la malla Que me hacía falta La tengo encima Tengo también encima... Ah, es verdad, no he pillado el plomo al final Seré tonta He pillado un montón de mierda de esta Pero el plomo no A ver, ¿qué nos podemos hacer? Ah, mira, ya de hecho me puedo hacer la, el alambre eh, Que ahora, mira, haré si me lo hago o no Y... me falta uno, vale Para esto que me hace falta, la batería y el vidrio Vale, voy a mirar que creo que el cuarzo lo tenía afuera Aquí tengo uno de cuarzo Vale, me, tengo que tirar algo, ¿no? Vale, botellita eh, Ven para acá Ahí esto lo tengo que terminar de convertir, ¿eh? Tengo aquí demasiada mierda Metal eh, reutilizable O sea, con esto solamente me puedo hacer titanio, ¿verdad? Con el material reutilizable, ¿no? Porque me está ocupando aquí un montonazo Y debería de quitármelo Del inventario, realmente Porque si no Vale, ahora mismo tengo dos de agua porque los otros me los he comido Y... Voy a mirar eh, la parte de afuera Que es donde tengo los minerales Vale mm, A ver si tengo allí plomo Que no lo creo Vale, a ver un momento eh, No, pero tengo vidrio Que sí que me va a servir para hacerme algunas cosas Y titanio Tengo a, a montón Ya os digo, tengo un montón me hago lingotes con todo el titanio que tengo Me convendría hacer Lingotes o dejo también Minerales así Sin procesar, por así decirlo Porque ahora mismo lo que me quiero hacer Es el traje este de antirradiación eh... Y la linterna, ¿vale? La linterna me hace falta una batería Que no la tengo hecha Vale, vamos a ver qué nos podemos hacer ahora eh, esto, nada de aquí, nada tampoco. La batería, perfecto. Con esto se hacía la batería y ahora me puedo hacer la linterna, ¿no? Eh, efectivamente, perfecto, vaya redondito, redondito, ok. Y aparte, ¿qué más? No sé si hacerme esto, lo de la válvula, ¿eh? Pero lo veo un poco tontería, ya os digo ahora mismo, ¿eh? eh... Voy a procesar algunos de estos, algunos lingotes, ¿vale? Para quitarme hueco del inventario. ¿Ah? Revisa la radio. A ver, vale, revisa la radio. Un momento. Aurora, this es is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR, and I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Ok, a ver. Nos han dicho que es muy mala idea. Lo último. Eh, eh, eh, eh. Vale. Eh. Mira a ver qué captan los sensores de largo alcance mientras tanto. Vale. Tenemos que mirar eso, lo de los sensores. Hoy oh, siempre le doy a lo de salir de la partida, ¿eh? Voy a echar un vistazo afuera. ¿Eso qué es? Está bugueado, ¿verdad? Ah, no. Parecía que estaba estado bugueado, ¿eh? No vea. Vale, pues tenemos que ir sí o sí ahí, ¿eh? Así que ya que tenemos la linterna vamos a echar un vistazo. Un poco más por las profundidades. Pero antes de nada me tengo que deshacer de, de esto todavía, ¿vale? Y... Y me, guardar todo esto en la... En sus respectivos cajones, porque si no, no voy a tener espacio. Y ahora nos vamos a buscar los minerales que nos hacen falta. Nos vamos a hacer el traje antirradiación. Ya, porque ya me lo están pidiendo. Para ir allí a, a ver Aurora. Y a ver qué, qué sucede ahora. A, a continuación, ¿vale? ¡Me viene el bicho! ¡Me viene el bicho! ¿Qué te ha dicho? A ver. Aquí se apuñala de otra forma, ¿eh? En plan, con el clic derecho. Vale, aquí habéis visto yo un montón de cuarzo. Efectivamente. ¿eh? El cual vamos a coger, porque me va a hacer falta. Para hacerme lo del vidrio. Y a ver si tengo suerte y me da plomo. Vale. Nada. Es que hay un montonazo de piedras, eh Las cuecitas estas ricas ricas ya os digo Me viene un bicho, me viene el bicho Sí, me viene, me viene, me tengo que pirar de aquí Vale, nos vamos Qué diferencia con la linterna, por favor, eh Hay que reconocer que... Que la linterna, vaya Hola, amigo No te tires un peo, eh Vale, más cuarzo, estupendo Joder, qué susto me viene, me viene, me viene. Me van a reventar. A ver. Las flores estas, eh, Tengo una eh, allí en, en la base, ¿vale? Pero no sepa para qué sí utilizan. esta está, ¿eh? La medusa está rara. Eso creo que no me hace nada, ¿verdad? Creo, ¿no? Ahora Mae me come y me arranca la cabeza y, y, y se terminó el juego. A ver. ¡Bien! ¡Por fin! Oh my God. Por fin, chicos. Por fin tengo ya el plomo que me hacía falta. nos vamos a hacer el traje, ¿eh? Vale, más plomo. ¡Más plomo! Lo sabía. Había más biomas. Si yo me meto ahí, me va a salir un bicho enorme, ¿verdad? O voy a correr grave peligro Así que no me voy a meter ahí Por fin, por favor, plomo, por Dios Nos vamos a hacer el traje Y por fin vamos ahí a Aurora A ver qué, qué es lo que nos encontramos Y me he hecho también la, la, la bola esta, rara ¿Vale? Que la tengo aquí, de hecho No me cabía más cositas en el inventario Así que guay. Vale. Y nos vamos a hacer el traje. Que tengo aquí lo que me hacía falta. Que era esto. Esto. Esto lo voy a guardar aquí. Y esto. Vale. Y nos vamos a hacer el traje. Que de hecho lo tengo aquí ya.